Amigos, retornamos nuevamente por aquí. A veces se dan detalles en la vida que muchos nos preguntamos y nos las analizamos por qué ha ocurrido o qué ha pasado. Un tema pudiera decirse de actitud con P y actitud con C. Pudiera ser esto un elemento que no le haya permitido a usted crecer o avanzar en su área laboral, pero en su vida general como ser humano ha sido imposible para usted poder alcanzar nuevas metas y nuevos propósitos, la falta de actitud. Eso y otro tema en esta noche vamos a conversar con nuestra hermana y amiga, la licenciada Arisleida Mateo. No solamente para conocer qué significa actitud con P y actitud con C, sino darte a ti las orientaciones, cómo tener una actitud para poder avanzar en tu vida. Ari, bienvenida nuevamente por aquí, querida. Hola, Robert. Buenas noches y a todo ese público que nos sigue a través de este toque de queda que es enfocado, ¿no? Eso es así. Ari, cuéntame, llama la atención porque pudiera ser una actitud con P y una actitud con C. ¿En qué consiste esto? <risa> Muy bien, está la actitud con P, como tú dices, y la actitud con C, que... Hay distinciones entre ambas, pero como tú bien decías, mucho del éxito que una persona tiene eh, podría estar delegado a cómo tú te manejes tanto con el tema de la actitud con P como con la actitud con C. Y eso se aplica no solamente al ámbito laboral, que es donde vamos a hacer mayor énfasis, sino también en tus relaciones con los demás. La actitud es decisiva, así como también la actitud con P te abre las puertas del éxito. Sí. Entonces podríamos hacer algunas distinción en lo que significan ambos conceptos. Por ejemplo, la actitud con, con P, esta es la capacidad que una persona tiene para realizar una tarea. Eso está vinculado con esos conocimientos y esas habilidades que tú tienes de manera innata o que has adquirido con el paso del tiempo a través de ciclos de aprendizaje de tu vida. Sí. O sea, el conocimiento, habilidades, destrezas, eso es actitud con, con P. Mientras que la actitud con C se refiere más bien a la manera como nos relacionamos, a la manera como actuamos en los diferentes ámbitos, en este caso específico, en el ámbito laboral. Entonces, tiene que establecer eso, el saber, las habilidades y destrezas, y el querer hacer, que está vinculado con las actitudes. De hecho, es bueno acotar que hay una triada perfecta en esto, que es el saber, el saber hacer y el querer hacer. Ese saber está vinculado con esos conocimientos que tú traes, de manera innata, con esos conocimientos que tú vas adquiriendo en el tiempo a través de las formaciones en universidades y en diferentes estamentos de estudios. Pero hay un saber hacer que está entonces vinculado con las destrezas técnicas que tú tienes. Pero lo decisivo en todo esto es el querer hacer. Y el querer hacer está relacionado con las actitudes. Entonces, tenemos que tener eso sumamente claro. Hay diferencias notorias en todo esto. Por ejemplo, la actitud es capacidad. Mientras que la actitud con C es comportamiento, es manera de ser, es como tú reaccionas frente a los eventos que te suceden en la vida. Esa es la actitud con C. La actitud con P es la habilidad innata para realizar una tarea, mientras que la, la otra, como tú respondes a todos esos diferentes sucesos que van acaeciendo. La actitud con P se mejora a través de entrenamiento, pero la actitud con C, eso va a depender de ti. Tú tienes que estar consciente de que tiene áreas de mejora. Eso lo vamos a decir al final con los tips. Y entonces eso va a depender de ti y tu disposición para hacer cambios radicales en tu vida eso es bueno que quede sumamente claro Sí, porque es bueno que la gente va, puedan entender nuestra audiencia los que están en la televisión pero también los que están a través de nuestro canal de YouTube Enfocado TV Arisleda de poder establecer lo que tú puedes fortalecer y lo que tú debes traer consigo y poderlo cada vez más proyectar ¿eh? es excelente Okay. las actitudes, hay este tipo de actitudes, son las actitudes positivas, que son aquellas que te apalancan, que sí. te abren puertas. Tú no has escuchado que hay gente que dice, dice que tú mismo eres que te saboteas. Jeez. Tu fracaso depende y tu éxito depende de tus actitudes. Bueno, esas actitudes positivas te van apalancando, te van abriendo puertas, te, te permiten tú establecer interacciones buenas, duraderas y firmes, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. Te, la va a abrir, te va a abrir esas puertas, pero las actitudes negativas son distractores y son saboteadores de ti mismo. La actitud competente te va a abrir las puertas, pero la actitud negativa entonces te la va a cerrar. Y están también las llamadas... Ari, per, perdóname, porque quiero interrumpirte, ahí, Ari, sí, porque dale. tú has dicho ahí que yo sé que debe ser de suma importancia, y usted que nos ve se pudiera estar preguntando en estos momentos, ¿puede ser su actitud que habría saboteado ese trabajo que usted tuvo en su momento?, o ese plan que usted tenía previsto desarrollar, así mismo ese así. viaje que usted ha soñado siempre con hacer, ¿ha podido ser su actitud que lo haya podido echar a perder todo, Mira, eso es lo, el tema de la actitud es como tan eh, importante sí. y debemos prestarle atención que hasta en las relaciones de pareja, tú no has escuchado que hay personas dije, que se dejan queriéndose por, por el tema de las actitudes. En el ámbito laboral, un reclutador va a mirar tu, tu expertise, sí. o sea, tu, tus conocimientos, tus habilidades, tus destrezas, porque tú lo plasmas en una hoja de vida. Sí. Pero, y te van y te van a, a reclu te van a reclutar y te van a contratar por esa actitud de sí. pe pero al momento de desvincularte, te van a desvincularle por tus actitudes. Si tú no eres colaborador, si eres de esa gente que te anda quejando permanentemente, si, si, si eres de aquellos que quieres siempre dar eh, dar pero dar a medias no entregarte por completo sí. y fíjate cómo lo que pasa en el ámbito laboral por lo general es lo mismo que pasa en tu vida privada sí, si tú en tu sí. entorno pequeño como es tu familia y tu círculo de amigos tú eres de lo que siempre se andan quejando que nunca está conforme con la vida que anda como molesto con el mundo sí. eso mismo se va a reflejar también en tu ambiente laboral. Si tú eres poco colaborativo en tu pequeño espacio que es tu familia, sí. lo mismo va a pasar en tu entorno laboral. Si tú reaccionas de una manera, valga la redundancia, reactiva sí. ante lo que te sucede en tu entorno familiar, lo mismo va a pasar también en tu entorno laboral. O sea, que la actitud es decisiva. Podemos decir que en, en el éxito de un ser humano, casi un 90 está dado, es, por la manera como este re reacciona, si tú eres resiliente sí. los seres humanos estamos sujetos a muchos cambios, quisiéramos que los cambios que se dan en nuestra vida sean cambios positivos cambios para más, pero a veces no es así pero esa resiliencia que tú muestras cuando pasan esos cambios que no son lo que tú estás esperando, eso dice mucho de, de tu apalancamiento también hacia el éxito Entonces, Aris, tiene que tener tiene pe pe perdóname Aris Leida porque me surge otra interesante inquietud en eso que tú estás diciendo, Aris en las mujeres frecuentemente este tipo de actitudes ese ese nivel de ser reactivo ante cualquier situación esa acción tan fuerte que suelen tener las mujeres Ari, pero no, no solamente las mujeres Robert pero para, para mencionar tal caso sí, que sí. es más frecuente, porque sí, sí. sabemos que todos tenemos esta condición que no la hemos podido tal vez superar o mejorar a través del tiempo, pero tú hablaste de re ser reactivo, y vemos que las mujeres hay momentos que yo escucho hombres que dicen pero si llego a la casa temprano es malo, si llego tarde también y si no llego también es malo, si le regalo es malo si no le regalo, y a veces las es como tan reactiva ante cualquier situación es, hay, sería parte de actitud claro real. eso está también vinculado con lo llamada la llamada inteligencia emocional a ver o sea todos nosotros somos entes emocionales porque nuestro creador nos hizo emocionales que experimente, experimentemos tristeza alegría ira enojo todo eso ¿no? sí pero tú tienes que saber controlar todo aquello. La inteligencia na, eh, emocional justamente consiste en eso. En esas emociones tuyas, tú poneslas bajo control en un momento determinado, que es lo que la Biblia también llama como dominio propio. Entonces hay personas que como no tienen control de lo que sienten, no tienen control de lo que piensan, eso se manifiesta en una actitud negativa que en la mayoría de los casos se le convierte en una persona tóxica al otro. Sí. Porque de que tú tienes cerca a una persona que se queja, que siempre está reclamando, que siempre está enojado, que sí. siempre está irado. Es una toxicidad, una toxicidad para tu vida. Es parte de la toxicidad como tú claro, le llamas. Claro, las, la las llamadas personas tóxicas son esa, tóxicas. Esas personas tóxicas tienen también problemas de actitud, sería Claro, esa actitud, actitud no, que no que sabe manejar. En este caso? No, en este caso la con C, de, de maneras de ser, de maneras de ser. Okay. Entonces, asfixian a la otra persona, y le, le, le, le arrojan todas esas toxinas sí. y la otra gente sigue diciendo, bueno, es que siento que, que estoy asfixiado. Te sí. asfixia y asfixiante. Y a veces también el ambiente laboral aplica también ese mismo tipo de cosas. Entonces, eh, es bueno que tener pendiente. Si tú me fueras a decir, si tú tienes do, un candidato o dos candidatos y tú vas a evaluarlo, que tu, ¿Por qué tu actoría? Por la actitud con P o la actitud con C. Ambas son buenas. De hecho, es lo ideal que tú tengas a alguien con buenas actitudes, buenos conocimientos, buenas destrezas, pero al haber también buenas maneras de ser. Pero, personalmente, si tuviera que optar entre la actitud con P y la actitud con C, me voy con la actitud con C. Okay. Porque eso es lo que va a determinar la permanencia de esa persona en el ambiente laboral. Y además, una persona con una actitud correcta te crea un clima organizacional tóxico también te distorsiona el clima laboral y hace que los demás colaboradores ni siquiera quieran estar dentro de los equipos, porque esa persona es como la especie de talón de Aquiles dentro del equipo, el que siempre se queja, el que siempre refunfuña, el que no colabora, el que, todo, el que siempre ve el vaso medio vacío, sí. nunca ve el vaso medio lleno, nunca está conforme con lo que se da, pero tampoco se compromete con los resultados, porque como él está insatisfecho, no hay un compromiso por parte de él con los resultados de los equipos. Muy bien. Ari. Entendemos que después de conocer actitud con P y actitud con C, debemos de permitirle a nuestra audiencia conocer cómo fortalecerla o cómo superar estas actitudes negativas que pudiéramos tener. Pero tenemos que hacer una pausa, retornamos Excelente. de inmediato para escuchar esas recomendaciones de parte tuya. ¿eh? Excelente.